Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? Oh no, ¡No sí te descalabro los cachetes. ¡Uau! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? Oh no, ¡No sí te descalabro los cachetes. ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Oye, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Oh no! ¡No así te descalabro los cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. ¡Yo no golpeo a un niño! <tompe lento> Oye, ¡No, no estás mirando esto, verdad? ¡Oh no! Oh no! ¡Uh oh yeah, oh no! los cachetes. ¡Uh no! ¡Uh oh no! ¡Uh oh voy ¡Uh no! ¡Uh oh no! niño! no! ¡Uh no! ¡Uh no! ¡Uh no! no! ¡Uh Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? Oh no, no ahora sí te los cachetes. Au. Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Oh, ahora estás olvidando esto, ¿verdad? Oh no, no los cachetes. deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Ahora estás olvidando esto, ¿verdad?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 Justo, no, no, no,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 no hace que los cachetes. no se un niño. no no no ¡No mira, mira, mira, no mira, no no